Bueno, acá podemos ver resuelto el ejemplo de la clase 15. El objetivo era escribir cuatro funciones que reciban un array de números int y su tamaño e imprimir los números por pantalla. La primera función debería recibir el array como vector y acceder a los datos utilizando la notación vectorial, es decir, los corchetes. En la segunda también lo recibimos como vector, pero accedemos a los datos utilizando aritmética de punteros en una tercera función recibimos al array como un puntero y accedemos a los datos utilizando la notación vectorial y la cuarta recibimos el array como puntero y accedemos a los datos mediante aritmética de punteros Bien, comenzamos con la primera función printArray1 como se puede observar se recibe como argumento al array utilizando los corchetes eso es este una indicación de que lo que estamos recibiendo ahí en realidad es el puntero a eh, la dirección de memoria donde se encuentra ese array y un int con la longitud del array entonces simplemente iteramos desde i igual 0 hasta len e imprimimos los valores dentro del array, para acceder a los valores utilizamos la notación vectorial, los corchetes colocando el índice que en este caso es la variable i que va tomando los valores entre 0 y len-1 para la segunda función en donde teníamos que recibir al array como eh, un vector usando notación vectorial pero acceder a los datos utilizando aritmética de punteros como vemos eh, la definición del argumento es la misma que la de la función array 1 pero en este caso para acceder a los datos que se van a imprimir utilizamos aritmética de punteros, es decir, al puntero de la primer posición del array, que es el nombre de la variable, en este caso array, le vamos sumando 0, 1, 2, hasta el en-1, y eso nos va a dar las diferentes direcciones de memoria donde se están almacenando los diferentes números que están en ese array. Para acceder al contenido de esas direcciones de memoria, antecedemos con un asterisco, es por eso que nos queda asterisco y entre paréntesis array más i, con array masivo construimos la dirección de memoria correspondiente a cada número y con el asterisco delante accedemos al valor. Por lo que estas dos funciones son equivalentes. De la misma manera, en la definición de la función número 3 y número 4, se puede ver que estamos recibiendo al Array como un puntero, en este caso ponemos int asterisco y el nombre de la variable... Y lo que queremos demostrar con esta, esta definición de funciones 3 y 4 es que no importa cómo definamos el argumento, siempre podemos utilizar notación vectorial o aritmética de punteros. Indiscriminadamente eh, no es necesario que si recibimos a array como un vector tenemos que usar vectores y no podemos usar aritmética de punteros, ni viceversa. Para probar estas cuatro funciones simplemente armamos un array de 10 ints Inicializamos la función que va a generar números aleatorios que ya está incluido en nuestra utn.h que estamos incluyendo en nuestro proyecto y simplemente iteramos eh, 10 veces y cargamos con el array diferentes números aleatorios, luego los imprimimos llamando a las cuatro funciones pasándole el mismo array y como longitud del 10 como se puede ver como resultado vamos a compilar y vamos a ejecutar las cuatro funciones devuelven la misma salida por pantalla